Es un encuentro de justicia y prensa, es, un, es uno de cuatro encuentros que hemos organizado para todo el territorio nacional en el que hemos esperado eh, llevar eh, todo su contenido a los periodistas y a los jueces. Eh, la pretensión de este evento es que los periodistas entiendan la lógica de los jueces y los jueces entiendan la lógica de los periodistas.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 Y los periodistas también necesitan eh, ser creíbles para poder construir institucionalidad. Así que me parece que es fundamental que se encuentren, sobre todo, porque muchas veces hay mucho prejuicio, mucho mito. Entonces ya de por sí el encuentro, más allá de, de lo que uno pueda decirles, es muy rico, creo, y como iniciativa me parece excelente.